Una dedicada a un tema que está surgiendo, eh, que está ligado también al tema de los criptos activos, que es el tema del metaverso. O sea, ¿Cómo la economía tradicional ve esta eventual con, con economía paralela? Bueno, aquí la verdad es que, que, que, que, que están pasando cosas como muy, muy eh, interesantes y, y obviamente pues la, la, la crisis y el COVID ha acentuado eh, este mundo virtual en el que vivimos. La última vez que tú y yo habíamos charlado, pues lógicamente, pues fue cara Física a cara. Parece, ¿no? Pero en presencia. <risa> Tomándonos un café y ahora pues hemos normalizado este tipo de, de, de, de relaciones. ¿no? Entonces, pues lógicamente, el peso de la economía virtual y digital en el conjunto de la economía pues que ya iba a ganar un protagonismo y un, un, un, un terreno eh, importante, pues ahora pues, eh, va a ser mayor y sobre todo todo va a suceder mucho más, más rápido. ¿no? Pero bueno, son realidades que, que, que deben eh, convivir y bueno, pues de, detrás del buen comportamiento eh, de pues, todas las empresas eh, tecnológicas, pues lógicamente está que el, que, el, que, el, que el mercado, pues ve que, que el conocimiento, las patentes, eh, todo el mundo digital a futuro, pues tiene un, un, un precio o un valor muy, muy, muy relevante. ¿no? Luego, pues yo, el mundo cripto pues todavía es una, una apuesta eh, más, más incipiente. Es un, eh, eh, por un lado hay un talento eh, que, que no se puede despreciar eh, invirtiendo y desarrollando nuevas eh, tecnologías ahí, pero todavía eh, los resultados eh, reales pues no son tan tan grandes como cuál es una es, es, es, es, es, es eh, el, el, el posicionarse ahí es como invertir en una startup eh, digamos a la espera de que eh, lo que estás desarrollando acabe teniendo eh, resultados sí. ¿no? pero claro. pero pero bueno no no no es despreciable digamos todo sobre todo toda la gente inteligente que está poniéndole recursos y el foco en, en, en ese tema. ¿no?